Y ahora qué? Tengo que seguir para adelante. Qué extraño lugar. Llegué a un sitio. Eh, ¿qué es esto? Oh, Un detalle, ¿cómo que me pasa el juego ya? No puede ser. Por Toby Fox, ¿cómo? Pero si no me pasa el juego. Esto no puede ser. Todavía no me pasa el juego. ¡Ah, no! No, todavía no me pasa el juego. Solo ha sido. Eh, eso. Ah, yo me acuerdo que en la demo, yo la, eh, yo la probé y solo estuvo eso. Eh, pero la demo solo salía hasta aquí Y ya no dejaba más Pero ahora mismo me compré el juego entero Y ya voy por aquí eh. ¿Qué pasa? Oh. Creo que algo va a aparecer Sí, creo que va a aparecer ¡Oh! yo Me ha dado un susto <ríe> ese sonido Algo va a aparecer Y yo no sé qué es ¡Eh! No me ver algo Qué más rollo. Tengo de ver algo. Ah, un puente. Oh no, es algo extraño. Humano. ¿Qué? viejo truco del cojín perdón en la mano <risa> espera, ¿esto lo has oído ya? pues claro miles de veces ¿este quién es? es un persona huesuda es como un esqueleto te has girado antes de que lo dijera ¿qué cosas? da igual, eres un humano ¿verdad? pues claro soy ah, Sans, el, el esqueleto se supone que debo estar eh, al tanto por si vienen humanos. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no me apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fantástico de la casa de humanos. ¿Papyrus? ¿Quién es Papyrus? Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme por, con forma de verja. Si tú pasas... Mi hermana hizo las barras demasiado anchas A ver ¡Ostras! Es como una... Es como una luz Pero como de mi forma Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente Es que es una lámpara de mi forma A ver Yo me he metido Y no me... Así. Pasa, Manucho, Pero es él ¿Eso es? ¿Tú sabes qué, Pacha, hermano? antes transcurrido ocho días y todavía no has re recalibrado tus puzzles. Solo me, me lo dejas fuera de tu puesto. ¿Qué haces ni siquiera? Observo esta lámpara, es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! ¡No tengo tiempo para eso! Y si un humano pasa por aquí, pues yo estoy aquí. Yo, ya ha pasado por aquí. Ya está. Quiero estar preparado. Seré qui, eh, si, quien lo haga. De, debo ser quien lo haga. Capturaré a un humano. Entonces yo, el gran papyrus, conseguiré todo lo que merezco por completo. Si le veía ahora en su figura, este, está saliendo volando ahí y tiene una pose de superhéroe. Respeto o reconocimiento. Por fin podré unirme a la Guardia Real. La gente me pedirá que sea su amigo. Me bañaría en una ducha de besos cada mañana. Mm. A lo mejor estarán para tu ayuda. Sans, no estás ayudando, pedazo de vago. Todo lo que haces es sentarte y agarranear. Cada día te vuelves más y más perezoso. Oye, relájate, hoy he hecho una tonelada de trabajo O oh, acá, al CIO lo dudas <risa> ¡Sans! Venga, estás ri sonriendo Lo sé y lo odio Ay, ¿Por qué alguien tan grandioso como yo Tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? Wow. Parece que te esfuerzas mucho. Hasta la medula. ¡Ah! Iré a atender a mis puzzles. La verdad es que Sans es un bromista, es un hombre de los chistes. No le deberían llamar los Sans el esqueleto. Sans el chistes. En cuanto a tu trabajo, Doblante un poco más. ¡El espinazo! No entendía nada ¿Ya puedo salir? Eh, no Ahora sí Vale, ya puedes salir Mejor Eh, mira, ¿qué es esto? Es una especie de puesto de control Pero ahí de, dentro hay botes de ketchup, mostaza y otros condimentos Vale De hecho, oye Odio molestarte pero ¿Me harías un favor? Estaba pensando Últimamente mi hermano ha estado Algo dépre Nunca he, ha visto un a un humano Y vete tal, tal vez le alegre El día No te preocupes Es peligroso eh, Incluso si intenta hacerlo Mil gracias Estaré adelante ¿Vale? La conveniencia de esa lámpara aún te llena de determinación. Vale. Otro set point es un cofre. ¿Un cofre? Usar la caja? Pues claro. ¡Mmm, un guante duro. Merejipo. X. No lo sabías. Por aquí es... ¡Jolines! Oh, ¡Eh! ¿Qué es eso? Oye, tranquilo, viejo. ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! No me copes los nervios, no lo entiendo. 22 de pen, ni siquiera sé qué es. La experiencia y 18 de oro. Sí, es por ahí. Es papyrus y si se anda hablando. Espera, antes de ir por ahí, creo que aquí hay algo. ¿Una calle de pescar? Una calle de pescar, aquí la va a dar la tierra. ¿Recuerda el Sí. Todo lo que hay enganchado es una foto de un mozo de aspecto raro. Llámame, aquí tienes mi número. Decides no llamar. Vale, vale, entonces. Vale, pues vuelvo a donde estaba. Pues, como estaba diciendo sobre un Dime. ¿Quién es un Dime? Eh, ¿Qué? Por Dios, eso es... ¿Un humano? ¿Y parece tan familiar? Eh... Creo que parece familiar. Porque es una roca. Oh. Oye, ¿qué es eso delante de la roca? Oh, Dios mío. ¿Eso es un humano? Sí. Oh, Dios mío. San por fin lo he conseguido. Un dive va a... Voy a ser... ¿Seré tan popular? ¿Popular? ¿Popular? Ejem. Humano, no, pare, no pasarás de esta área. Are, Yo el gran Papyrus te detendré. Entonces te, te capturaré. Se te enviará a la capital. Entonces, entonces... No sé bien qué viene después. En cualquier caso, continúa solo eh, si te atreves. <risa> bueno, eso ha sido bien. Tú tranquilo, chaval. Yo te cubro la columna vertebral. A ver. Aquí hay puesto. Aquí hay un párrafo en esta caja de cartón Observa. Observas el, el, el, el... Muy bien elaborado Puesto de... Vieja. ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás Apuesto a que ha sido Ese guardia real tan famoso Nota aún Soy un guardia real Muy famoso oh. eh, Este también es nuevo Perdonad eh, ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Ah! Yo, so, en este... ¡Uh! Casi me da Así y... Esquivo esto y ya está eh, Así esquivo el ataque, solo así Tampoco es que sea tan difícil He visto cosas más difíciles que eso A ver No lo leí antes bien Hay un párrafo en esta caja de cartón de vigia, vigia No, vija Es vigia Quiero que llevo el... A ver en... A ver, señal No te muevas ¿Por qué? ¡Eh! ¡Un perro! ¿Se ha movido algo? Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo sí si se ha movido Por ejemplo, una mano me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover Dogo bloquea el camino No muevas un pelo porque no? Ostras ¿Qué? Tienes razón Espera, ¿qué pasa si me muevo? ¿Me muevas, sabes? <risa> Pero si me he movido no hace nada es imposible de que te dé Vaya porquería de ataque Ni siquiera moviéndote ¡Eh! ¿Qué es esto? Alguien ha estado fumando aper Aperitivos para perros. ¿Qué? Yo no haría eso Porque ni siquiera eh, Y también es porque soy un niño Norte, hielo Eh... ¿Hielo? ¡Muñeco de nieve! ¡Hola! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Ah! ¡Que puedo hablar! Quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. Si fueras tan amable, viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévalo lejos. Sí. Gracias, buena suerte. Has conseguido el trozo del muñeco de nieve. A ver. Espera, un momento, voy a ver el guante duro para la info. ¿Cuánto es duro? Arma, que 5 más. ¡Ah! El 5 para hacer más daño. A ver, la info de esto. Entonces de nieve. juro 45! ¡Madre mía, 45! Esto es genial. ¿Pero en serio ese humano? conozca a esa persona. No sabes. ¿A quién conoces? ¡Claro! ¡Que sé a quién! ¡Claro! ¡Que sea a quién claro, conozco! Que sé a quién conozco. Quería saber si tú sabías que... Sé a quién conozco como sé que a quién conozco. ¿Sabes? ¡Oh, ojo! Mira a quién tenemos aquí. Mi hermano y yo hemos creado algunos puzzles. Para poder detenerte. Creo que este te parecerá bastante intenso. Pues verá este es... El laberinto de electricidad invisible Cuando toques las paredes de este laberinto Este orbe administrará una descarga ¿Te parece divertido? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, parque no ¿Por porque La cantidad de diversión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña Vale, ya puedes avanzar ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe. Oh, vale. Sujeta, por favor. Vale, prueba ahora. Caracol escurridizo. Lo has resuelto muy fácilmente, demasiado. Sin embargo, el siguiente puzzle no será tan fácil. Lo ha diseñado mi hermano Sans. Seguro que te descon desconcertará. Yo sé que a mí sí. Ni <risa> jejeje. Nada, va a ser fatal porque esto ha sido muy fácil. La verdad. ¡Eh! ¡Helados! ¡Helados! ¡Helados! No te no, ente, no entiendo por qué no vendo nada. Hace tiempo el perfecto eh, para tomar algo frío. ¡Oh! Un, un cliente. Hola, ¿te apetece algo de heladito? Pues claro, siempre. Por solo 15 de oro, pues claro. A ver cuánto me cura. Eh, heladito... Una 15, vale, me, me voy a comprar más Hasta que llegue, llene mi inventario De al 100 Ay no, al 8, que es el máximo Al 100 no, porque ya no te me quedaría Vale, me estoy gastando un montón de oro Pero no me da igual Oh, tengo el inventario lleno Vale, voy a ir por ya, Me voy a ir ya Eh, ¿qué es esto? Eh, lo puedo empujar Creo que tengo que llevarlo por aquí, sí ¿Y hacia, hacia dónde? ¡Hacia allí! ¡Sí! ¡A la primera! ¡Soy buenísimo! Olé, ole, ole, ole. ¿Por aquí? Sí, es por aquí ¡Humano! Espero que estés listo para... ¡Sans! ¿Dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo Créeme, este seguro que no lo superará, supera ¡San! ¡Ni siquiera lo ha mirado! Ups. Sabía que tendría que haber usado el... ...crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letra es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Qué revoltijo de letras fácil, digo? No es un hueso tan du duro de roer como piensas. No, me lo creo. Humano, resuelve esta disputa. ¿Cuál es más difícil? ¿Sopa de letra o crucigrama? No siquiera que es... So para mí una sopa de letra. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Los humanos deben de ser muy inteligentes, si sí, también ve la sopa de letras tan difícil. <ríe>